Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo apaciente a mis ovejas. Yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá los brazos y otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene dos mensajes. El primero, el texto nos muestra a un grupo de apóstoles y discípulos que después de la resurrección parecían no tener ideas muy claras sobre lo que tenía que hacer, pues habían vuelto a su antigua profesión de pescadores, aun cuando ya habían sido llamados, para la pesca de hombres Fue así como a la madrugada Cuando sus ánimos estaban vencidos Por el desaliento ante una pesca infructuosa Jesús les gritó desde, ori desde la orilla Indicándoles su lugar Donde seguramente encontrarían peces Así lo hicieron con el resultado Que pescaron 153 peces Entonces se le iluminaron los ojos el discípulo Juan, quien descubrió en aquel signo la evidencia de la presencia del Señor resucitado. Después Jesús les sorprende con su señal inconfundible, la comida fraterna que recordaba la Eucaristía. ¿Qué significa aquella pesca milagrosa? Se trata en primer lugar de la ratificación que hace Jesús del sentido evangelizador de la comida cristiana. Hay que lanzar las redes en nombre de Jesús, confiando en su palabra aun cuando las circunstancias del tiempo de los hombres parezca abogar por lo contrario. Y no hay que temer que se rompa las redes porque la nueva comunidad surgida de la Pascua tiene en sí la capacidad del Espíritu para abarcar en su seno a toda la humanidad que está esperando la palabra de esperanza de Cristo resucitado. Según los antiguos eran 153 las especies de peces que existían en los mares. Al mismo tiempo 153 era una cifra que simbolizaba la totalidad de los hombres llamados a recibir el mensaje evangelizador. El mensaje de salvación no podía quedar encerrado en cuatro paredes. Toda la humanidad de llegar a ser la gran casa en la que viva una nueva humanidad regenerada por la fe en Cristo resucitado. El segundo mensaje es superar la tentación de convertir el universalismo de la fe en una forma de poder y dominio sobre los hombres. Jesús le pide a Pedro que si en verdad lo ama, que cuide su rebaño de ovejas y corderos. Una comunidad que deberá ser regida por Pedro en nombre del Señor Jesús. Jesús le exige a Pedro una triple confesión de amor, como si con ellos reparara la triple negación. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo.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 El viejo Pedro, el Pedro de la espada y de la violencia, el Pedro de las disputas por el primer puesto, tenía que morir ahora para convertirse en el Pedro del amor, de la renuncia y de la entrega por sus hermanos. Se le otorga la primacía, pero como buen pastor. Si quería seguir a Jesús empuñando su misterio callado, no podía sino hacerlo a través del mismo camino del Maestro. Amor, generosidad, servicio fraterno y obligación total de sí mismo. Si es el amor lo que transforma al hombre en discípulo de Jesús, es solamente el amor de los cristianos y de los pastores, en particular lo que permitirá que la red no se rompa. Pero si opta por Jesucristo, se deberá renunciar a toda forma de ambición, poder y violencia, para abrazar el nuevo camino que Jesús le propone. Así, así tiene que reinar por, en las relaciones internas de la comunidad eclesial. La pregunta de Jesús, Pedro, ¿me amas? Debería ser la pregunta que hoy la comunidad haga a sus pastores y estos a sus comunidades. ¿Es el amor lo que mueve a los párrocos, a los obispos, al Papa? ¿Es el amor lo que nos rige en nuestra vida cristiana? ¿Esa ¿Es la pregunta que el Señor resucitado nos plantea en nuestra comunidad? ¿Es el amor lo que permite a Pedro entrar en una relación viva con Jesús resucitado? ¿Y lo que nos puede introducir también a nosotros en el misterio cristiano? El que no ama apenas puede entender algo acerca de la fe cristiana. El amor brota de nosotros cuando comenzamos a abrirnos a otra persona en una actitud de confianza y entrega. La fe cristiana es una experiencia de amor. Por eso creer en Jesucristo es mucho más que aceptar verdades acerca de Él. Creemos realmente cuando experimentamos que Él se va convirtiendo en el centro de nuestra vida. Solo podemos creer en Jesucristo, en el supuesto de que queremos amarle y tengamos valor para abrazarle. Este amor a Jesucristo nos lleva a amar a las personas. Jesús hoy nos pregunta, ¿Tú me amas? Que el Señor los bendiga.